¿Qué pasó mis mancos? Bienvenidos al primer... Al primer gameplay del canal Y bueno, qué mejor forma de iniciar que haciendo un reto Les voy a mostrar mi historial Para que vean más o menos cómo voy Una mierda Bueno, unas cuantas cositas chéveres Pero una mierda Entonces pues, vamos a iniciar Un Battle Royale Tratando de cumplir 14 kills en un BR Vamos a ver si lo logro Mierda, mierda, mierda, mierda, que hay alguien ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah, me matan! ¡No! ¡Corre, coño! No te quedes ahí, estúpido. No, coño, pana. <risa> <muchas> Marico, 900 del pin, no me jodas. 999, o sea... O sea, no puede estar más asqueroso. ¡Ábrete, este puto! <ríe> ¡Por qué no puedo agarrar nada! ¡Ay! ¡Coño madre! Por favor, bueno, agarrate este escudo, pues. ¡Agarrate el puto escudo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Marico 800! ¡El ping! no ¡Maldito ping! ¡Coño ¡El ping! Me voy, morir, ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡No! no, no me estoy muriendo! ¡Aquí no es! ¡Aquí no es! ¡Aquí no es! ¡Aquí no es! cagué! ¿Qué estoy haciendo? <risa> ¡Ay, mamá huevo! ¡Mamá huevo! ¡Corre, corre, corre! corre corre. eso! ¡Gárate eso! ¡Gárate eso! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Mamá huevo! ¡Me matan! ¡Rápido! ¡Corre, perra! Abre, abre. Aquella armas, aquella armas, aquí, hay armas, aquí hay armas, acá, agarra, agarra, agarra agarra. Marico, me voy a matar. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate que se llegue, espera que se llegue. Ahí viene, viene. ¡Ay, ahí! ay, ahí! ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! corre Mardito! Muerto. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Prepárate para morir, Mardita. Coño, madre. ¡Ay, no, ¡Vacío, vacío, vacío, vacío! ¡Corre, corre, puta! ¡Corre, puta! ¡Corre! Este, sí, agarra esta, agarra esta, agarra. Este que este, te mata rápido, te este mata rápido, te este mata, Bulda. Espera que se llegue. Me va a abrir ¡Corre! ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¡Hijo ¡No, de puti! ¡No, no, no! ¡Maldito! ¡Más ¡No te quedes ahí! Muévete el culo! ¡Muérete el culo! ¡Muérete el culo! ¡Muérete! ¡Ah! muévete. ¡Rápido! ¡Bien, Dison. ¿Cómo la madre están? ¡Ay, ay, ay, ay, corre! ¡Métete, métete! ¡Ah! ¡Cambia de arma! Ok. Deja que salga, deja que salga. No, sí. ¡Ajá, mira, métete ahí! ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví! ¡Hija de puta! ¡Me mató! Claro, porque si tú no te pones a.. Bueno, ya mátame, mátame, mátame. Míname, me mata. Por favor. Mátame, pues, ¿qué estás esperando? ¡Que me mates! ¡Mátame! ¡Mátame como ven! Te persigo! soy un zombie. Ah, te lo voy a comer ¡Viva! <risa> coño termina de matarme estoy aquí joder voy a ponerte en la puerta no me hace nada no me hace nada Uy, uy, uy, uy. uy. <risa> estoy aquí bebé help me ay muévete que ahí viene estoy a punto de morir que se me mata eso me pasa por no recargar. Yo no sé cómo pienso lograr esos 14 kills. Bueno, al menos maté uno. <ríe> ¡Hijo de puta! ¡Maldito, ¡Maldito, maldito, maldito! ¡Yo no te había matado! ¡Ay, qué mala, Marico! Eric, si le dices puta a Wendy una vez más, te enviaré a ver a la directora. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, okay. Coño, coño Ay, coño corre, esta maldita no. Joder. Agarra maldita arma. Dale, dale, dale, dale. Cuéntate maldito. Yo me encargo de esto. Última. Si aquí no lo logro, shit. <risa> si aquí no lo logro, no sé. Póngame un reto. ¡Ay! este de huevo! no te quedes pegada! ¿Se metió otro este, hijo de puta? ¡Ah! ¡Coño, muévete. ¡Debemos pelear! Y luego salir huyendo Fuera ¡Cállate!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 ¡Sí! ¡La maté! Pero bueno, señora, señora y señores. He perdido, no he logrado los 14 kills en un ver, así que... <risa> Nada. El siguiente será cumpliendo retos de ustedes. Los retos que ustedes me digan en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.